Entonces, ahora voy a hacerles cuatro preguntas para que les reaccionen primero a ustedes. Y después, es son 20, la alcanza, para que compartan en parejas con alguien que no hayan venido y que quizás le han hablado un poquito, bueno, hay gente nueva, pero es de que no lo hayan hablado mucho a lo largo de estos lunes. Entonces, la primera que quiero que piensen es de qué les gustaría liberarse son las cosas que ustedes sienten primero es como no, si no, bueno, de, de qué les gustaría liberarse ¿Qué es eso que les está atando que ya no quieren estar atados porque a veces tenemos ataduras que dicen ay qué bonito entonces <risa> reconocer que hay cosas que no me están haciendo bien esa es la primera la segunda ¿para qué? o sea, ¿quieren liberarse para hacer qué? ¿qué sería la meta de cuando ya logre liberarse de eso? porque nuevamente cuando uno está atado a algo está impidiendo que uno logre otra cosa, entonces ¿qué sería esa cosa que le gustaría luego la liberación? así pónganle color sabor y olor y además que están la liberación y la libertad entonces es como cuando estoy queriendo tener liberaciones que quiero lograr ese, ese estado de, de, de liberar, libertad. Entonces cuando ya tengo libertad soy capaz de hacer lo que sea que quiero. Entonces ¿qué es eso? que quiero? Y luego ¿cómo me sentiría si lograra estar totalmente libre? serían las señales en mi corazón que ya logré estar libre por lo menos unas tres y la última que tiene dos partes ¿cuál es el papel de la fuente suprema, de Dios o del alma suprema, como quieren llamarlo en liberarme a mí y cuál es mi responsabilidad en esa liberación Yo repito rápidamente uno ¿De qué me quiero liberar? Es, ¿de qué me voy a liberar hoy? Esto sí, ya sueltan todas esas cosas. Después las recogemos, que el miércoles, pasa la basura. <risa> Segundo, ¿para qué me quiero liberar? ¿Qué es lo que hoy cuando ya me libere voy a poder hacer? Tercero, ¿cómo se siente esa libertad? Las señales de mi corazón de que ya logré la libertad. ¿Y cuarto, Hace Dios para mi liberación y qué hago yo para mi liberación. ¿Ok? Entonces, parejas que no se conozcan. Ahora, seguimos en la parte final. Todos ustedes en la tercera pregunta vieron cómo se sentía esa libertad, ¿verdad? Le pusieron color, sabor, olor, textura, pero también un corazón en la vida, en la cara en, en el disfrute de la vida cómo se siente cuando uno está libre cuando está en ese total espacio de una libertad absoluta, es como cuando uno está en su mejor ¿verdad? cuando el alma está expresándose sin temor que el alma tiene la capacidad de ser todo lo que es así, chum, florecer entonces quiero que sientan y piensen en ese estado, que es diferente para cada uno. Es como cuando hay las estrellas en el cielo, todas son muy lindas, y cada uno tiene su diferente brillo, color, radiación, edad, pero bueno, las almas son energía, entonces, <ríe> tanto de la edad, pero ¿cómo es mi propio brillo en ese estado de libertad? Cuando puedo ir incluso más allá, ¿no? Ya lo sintieron. ¿Cuál es su brillo propio de libertad? ¿Todavía no? A ver, llegué. <risa> Imagínense lo así, colorir. Color. Puede ser así, en una visión de futuro, cuál es su ideal de libertad ser una también <risa> algo más propio sí ya que lo tienen ahí ahora viene sí la parte retadora tienen que pensar que son esas tres cosas que están haciendo que yo no esté así las tres cosas principales que serían mis obstáculos ya los tienen no no pero todavía no esas son personas que hacen cada uno, pero con eso no, se van a quedar así nomás. Entonces, tengo dos ayudantes el día de hoy. Vamos a repartirle cada uno de ustedes va a recibir tres pedacitos de estas hojas. Van a escribir en grande o si quieren, bueno, en la forma que sea representativa para ustedes esos tres obstáculos, uno en cada hojita. Entonces, en cada uno de estos papelitos, en cada tirita va a ser un obstáculo que está previniéndoles, que no está dejándoles estar en su mejor forma. Esto es lo que les roba esa libertad. Aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro. Cada uno de ustedes se escribe. O sea, vean ustedes el que quisieran compartir con ese trío de personas, solo uno. Y ahora, mientras comparten, van a ir recibiendo cada uno de ustedes un, una tirita de más quinteto. Después de que comparten, van a ir generando una hermosa. Entre cada uno de ustedes van a hacer, pegan un y por los chitos así, y dejan una sin pegar. Entonces van a ir generando cadenitas en sus tríos, con esos obstáculos, barreras. ¿Sí? Fuera. Como decían, tal vez para afuera, para que sea más fácil reconocer que eran las suyas. Entonces acuérdense, todos los pegan de suyos y dejan una libre para que puedan unirlo en, en el trigo. Pero de esa tirita, no la usen todas, tienen que cortar esa tirita en tres pedacitos. La tirita de masking la cortan en tres pedacitos porque van a necesitar tres pedacitos. Exactamente. Entonces, pegan dos juntas. Exacto. ¡Bravo! Vamos a enseñarle al mundo esta cadena porque todavía no se ha terminado. Está suelta esta cadena. Pásamela para acá. No crean que era así nomás. Se iban a encadenar aún más. Ahora sí. Ahora sí estamos listos. 50 y 54 eslabones de obstáculos. Él <ríe> los aquí. Más alto que le veréis verdad. Si fueran de verdad de metal sería una gran carga, pero en realidad sí generan una gran carga. Entonces, para ustedes, ¿qué significa una cadena? Una atadura. Algo pesado. Fuerte. Esclavitud. Esclavitud, exacto. Triste, verdad. <risa> ¿verdad? Todo es lo que representa pero las cadenas tienen algún concepto positivo no hay ningún lado positivo en la cadena a ver, dígame, dígame puede ser una cadena de oración exacto, de buenos deseos exacto, eh, muy bien son cosas que nos pueden unir sí, pero esto de acá no ¿verdad? Entonces, esto representaría como los un ciclo vicioso que nos tiene atrapados y nos tiene reprimidos y nos tiene obstaculizados y nos tiene esclavizados, como dijo Manrique. Entonces, la idea de esto es entender cómo funciona porque cuando uno está tan atrapado no se da cuenta de cómo se atrapó no se da cuenta que uno mismo fue generando estos enlaboncitos y le puso el techo <risa> solo porque yo les dije ¿no? en la vida suele pasar de forma inconsciente cómo se generan las dependencias que normalmente de ahí empieza entonces a tener su ciclo repetitivo y las relaciones poco a poco se van haciendo, cada más dependientes cada más cuando hay dependencias pues hay miedos después hay ira, después hay represión y yo me voy haciendo daño a mí mismo sin darme cuenta que me estoy atrapando y después ya me quiero liberar y no tengo idea cómo y me siento mal de quererme liberar a veces también, hay esa cultura extraña entonces, con esto también quiero que veamos que además de este ciclo vicioso pesado es todo lo negativo que yo he estado reproduciendo que me ha hecho sentir así, y he hecho está incómodo aunque sea de papel tiene su peso ahora, la idea de esto es entender cómo se creó y cómo se libera porque igual que hay un ciclo vicioso la forma de cortar el alabón porque con solo que se corte el alabón se vuelve más libre, pero igual que hay uno arrastrando cadenas ¿verdad? como el cadejo. entonces para no hacer cadenas eh, la forma de que el alma tiene la fuerza para romper sus ciclos viciosos es con sus ciclos virtuosos entonces cuando yo vuelvo a tomar conciencia que en mí hay paz en mí hay amor en mí hay libertad poco a poco ya dejo de quitarme estas dependencias pero ahí también entra el rol de la fuente suprema porque hay cosas que no nos damos cuenta o a veces decimos, es como esa chispita que como cuando el carro se está quedando varado y lo hay que empujar y, no se... <ríe> y no arranca necesito así como que venga eh, Thor <ríe> alguien bien fuerte y lo empuje, entonces sería como el alma suprema estilo Thor o nada no, más bien para que lo empuje <ríe> entonces eh, la idea ahora es entender que para eso está la Fuente Suprema y por eso es que la hemos andado buscando y de hecho toda la humanidad lo que le clama, le pide, le llora y le, le implora es que nos libere de sufrir entonces la tarea del Ser Supremo en este momento no es venir a decirle, a ver mamita, toma, ya le corté todo, está libre ¿Por qué, ¿qué pasaría si nos hace eso? uno dice, ay gracias y se vuelve a como, como es el estado natural que hemos Boté sus cadenas pues. <risa> que, que aprendimos. Y entonces nos habituamos y respondemos normalmente así. Es como cuando dicen que esto que un burro, usted por más que lo limpie, le ponga todo y lo peluque y le ponga perfume, es como los perritos. Usted los acaba de bañar y están mojados ¿sí? y que es lo primero que van a hacer. Mira, revolcarse ¿sí? en polvo donde ¿sí? está más sucio. <risa> entonces, igual, uno acaba de que alguien le hace el favor y la ayuda a liberarse, lo libera, pero no fue usted mismo. Usted rápidamente se explica. Por ejemplo, me liberé de una relación tóxica nociva y de repente es como, mi ¡Ah! media naranja, y otra, sin darme cuenta, estoy en el mismo ciclo que estaba antes. O oh, mi patrón, mi situación de no relación saludable, mis nuevos eh, compañeros de trabajo, me cambié de casa, y tengo unos vecinos hermosos, y de repente otra vez... Me consiguieron nuevos hijos, no mentira, eso pero eso fue tan fácil. Entonces, la idea es que para cambiar desde aquí, todo empezó, cada uno de estos se generó, pero un pensamiento que yo tuve, le di fuerza, le di atención, le di alimento, me lo quedé pensando, y empezó a germinar, sin darme cuenta, trajo una mata de un montón de pensamientos más, y empezó a sacar más fruticas de otros pensamientos, con otras semillas... <risa> ya <rompieron> el, ¿no? <risa> y entonces, hizo una cosa muy pesada. Y lo volví a pensar, y lo volví a pensar, y cada vez que me afrontó algo similar, vuelve. Entonces como el ciclo nocivo del pensamiento. Se llama el ciclo del pensamiento negativo. Pero todo empezó de una semilla. Es fácil. Un frijolillo. Entonces, no reprimir? ¿A cuál es reprimir. el reprimir. ¿Cuánto tiempo hemos reprimido esto? Y decir, no lo no vuelvo a hacer, no me va a pasar más, nunca más. No, que no quiera no, ir Porque la mente no reconoce el no. Y todo empezó en el pensamiento. Entonces, si uno le dice no, la mente dice, vámonos. Entonces, vuelve de nuevo. Entonces, es, digamos, si sembré frijoles y quiero comerme una buena papaya dulcita, por más que yo le ponga agüita y le ponga un buen, no, un isofato no, a una cosa orgánica, rica, un abonacito y todo, y le dé mucho cariño, y le medite, y le ponga música, eso no me va a dar nunca papayas. Entonces, es lo mismo, yo quiero tener libertad, ustedes han saboreado cómo se siente estar libres y el alma lo desea, pero nos seguimos atrapando con los frijoles, entonces hay que sembrar, papá ya se llama, entonces hay que sembrar las virtudes desde el pensamiento, para eso, entonces, ¿cómo usamos la fuente suprema? Se necesitan estos espaciecitos de abono para el alma, de café para el alma, como tenemos en los viernes, pero más bien es como mis espacios de estar conmigo, y de conversación natural de corazón a corazón con el Ser Supremo, donde yo vuelva a entender que en mí están todas esas virtudes, y que el Ser Supremo las vaya germinando cada vez más, y que me da la fuerza para entender que yo no soy esto. La torta con estas cadenas es que yo creo que soy esto, y por eso me, suelta, me cuesta soltarlas, porque no sé quién soy yo sin esta cadena. Me acostumbré tanto a esa cadena, que por eso la vuelvo a agarrar, porque es como, ¿y, ¿y qué hago yo entonces sin todo eso? Toda mi vida lo he tenido, y lo creé, y me lo comí, lo seguí, y estoy llena de frijoles. Entonces, ¿cómo? Quiero ser papaya, pero no sé, no me acuerdo cómo era ser papaya. Entonces, por eso, es tener esos espacios lindos de volver a la fuente, retornar a la fuente y tomar esa fuerza de la fuente, que está ahí para mí, ese es su rol está cerca, no está lejos y no viene a decir, ¿por qué agarraste frijoles? te voy a montar limpiar no, viene más bien para ayudarme a liberar eso de mi corazón pero no me lo va a quitar así como mágicamente porque si no se acuerda Termina, porque yo le estoy dando toda mi atención de nuevo me acostumbré, entonces para empezar a, también el proceso de limpia de los frijoles <risa> tienen que eh, empezar a poner más atención a qué estoy pensando. Pero como normalmente estoy muy involucrada en el hacer, que mis pensamientos andan por donde sea. Entonces, todos los días voy a retornar a la fuente. Por lo menos, ¿cuántas veces al día creen que necesitan? <ríe> 15. <ríe> bueno, empecemos con 3. Y los vamos aumentando. Porque si poco a poco que se vaya haciendo un hábito usted tiene esos espacios de recarga, de conversación, de cariño, de sentirse libres. Después van a volver a saborear cómo era estar libres. ¿Quién soy yo siendo libre? Que no necesito esto, pero necesito saberlo, sentirlo. Pues yo se los puedo decir y cualquier persona se los dice y usted se lo cree un ratico, hasta que después de repente le aparece un frijol y se lo comió. Entonces, eh, la idea es que cada uno tiene que hacer, digamos, está ahí el alma suprema. No estoy sola, soy pero está ahí para ayudarme, no para quitármelo sin que yo haga nada. Porque si no lo quito yo, me lo voy a volver a poner en algún momento. Es cuando yo, digamos, él me está dando las tijeras y me está haciendo sentir la fuerza que hay en mí en realidad. ¿Quién soy yo en verdad? No esta cosa que construí que me hace sufrir. Yo soy un alma tan linda, tan pura, tan libre, tan brillante. No es. <risa> Entonces, la idea de eso es ahora, por 21 días, tres veces al día, retornar a la fuente liberadora. Es como que voy a hacerme una limpia, <risa> que me quite todo el pensamiento feo, todo lo que me estaba haciendo sufrir, por un instante, por lo menos tengo tres segundos, cinco minutos, diez minutos de sentirme bien, de estar en libertad. Y así poco a poco voy teniendo más concentración y estoy dándole más abono de mi tiempo y mi cariño y mi espacio mental a lo que sí quiero ser, a la compañita. Entonces, ahora vamos a hacer el cierre final. ¿Mm? No, es que la vez pasada casi se me ahogan de. <ríe> ¿Cuánto quemamos aquí? Bueno, que ahora no está el carro, podríamos hacerlo, pero después vienen los bofetes cada uno de ustedes vamos a poner musiquita bonita vamos a sentarnos de forma cómoda y ustedes cada uno va a escoger uno de estos labores que pusieron que sienten que va a ser como que ya ahora es el momento ¿sí? entonces sentados de forma cómoda tranquila regresando a ese estado natural, donde yo el alma, tan cercana a la fuente, todo su amor, todo el poder que trae su compañía, la claridad, de la paz que me hace sentir la fuerza de lo que soy capaz no estoy solo sola y sé que está en mí todo lo que necesito para soltar esa cadena transformar ese ciclo vicioso en el ciclo de mis propias virtudes y de todo lo que escogí que me estuvo atando, voy a escoger un eslabón del que me voy a liberar justo ahora y cuando me sienta listo, lista, voy a pasar al frente, a soltarlo. Es significativo, se puede soltar cualquiera. Así continúa. sientan que cuando se abrió eso ya no están con ustedes se rompió esa cadena pueden venir de hecho todos en el tiempo que les no es que nos no si sí, quiere correr le echan clic porque no se sí, le tiene que hacer así sí, se sube. eso, que en ese metal si, si quieren me los pasan para botarlos más rápido eso. aquí hay una cadena esperando por aquí es un... cerro ahorita, ahorita porque no pierdan esa experiencia acuérdense que cuando sueltan eso se suelta el corazón desaparece mágico eso bien <ríe> roto muy bien exacto eso Carolina que no quiere liberarse vea qué bueno eso se liberó eso era era uno así quedó sí, así quedó wow creo <risa> que lo voy a poner a reciclar eso para que no se no destruyamos tantos bosques no, no, yo lo rompo, esto, yo les ayudo. <risa> bueno, es que ustedes eran veintitantos, entonces tenían tres cada uno, pero ahorita no es... Si quieren romper, ahí voy romper todos. <risa> Le hace <gusto. risa> entonces ya se rompió Están liberando. si quieren pasarlo porque sigan rompiendo sigan rompiendo porque ya se acaba la cadena entonces hemos terminado espero que se sientan un poco más libres pero esto entonces ya se liberó, ya no lo tienen ahora 21 días 3 veces al día, van a sentir que están haciendo eso no lo hagan con árboles, con papel, porque después vamos a deforestar Costa Rica, pero. Y eh, eso sería. Muchas gracias. Y que pasen una muy buenísima semana de liberación.